Hoy, hoy había en la anterior partida el carro. Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> te Te Te, te, mató. Haces como te Se joda, que se joda.